Hola, en este nuevo vídeo vamos a ver otra de las técnicas de detección de anticuerpos en sangre para saber bien que hemos pasado la infección por el SARS-CoV-2 o bien que nos han puesto la vacuna y hemos generado anticuerpos. Os recuerdo que el virus pues tiene una serie de estructuras en su superficie frente a las que vamos a producir de modo natural en nuestro organismo anticuerpos. Estas estructuras con forma de Y que bloquean específicamente, que son auténticos misiles frente a cualquier infección. Esta azul bloquearía la proteína azul. Y la roja, que es la que se suele eh, interesar más, bloquearía la proteína roja. ¿Por qué es más interesante la roja? Pues porque la proteína roja es la llave, es la proteína S, la espícula, la llave de entrada del virus en nuestras células. Vamos a ver, por lo tanto, no en este caso que tenemos virus, que tenemos el agente infeccioso, si no, vamos a ver si hemos producido adecuadamente o no alguno de los anticuerpos frente a dicho agente. Así que es una prueba de inmunidad. Esta prueba se llama ELISA. Hay otras alternativas como CLIA, que seguro que alguno habéis visto en vuestros resultados, y es una, una prueba que se hace en pocillos diminutos como estos que os estoy enseñando aquí, que son una especie de vasitos exactamente de esta forma que os he puesto aquí en grande para que lo podamos ver con mucho más detalle. En nuestra sangre, si hemos estado en contacto con el virus y hemos producido anticuerpos, tendremos anticuerpos, vamos a ver la sangre de un individuo que no tiene anticuerpos frente al coronavirus porque no ha pasado la infección, los dejamos por aquí, y tenemos aquí a la derecha un individuo que sí ha pasado la infección y tiene anticuerpos frente al coronavirus, que son estos rojos los que estamos midiendo. Estos anticuerpos entran en contacto pero no son específicos para la proteína del coronavirus que es la que tenemos fijada en estos vasitos en su fondo y en cambio en este individuo de la derecha sí que al tener anticuerpos se quedan fijados frente a la proteína roja que es la proteína del coronavirus. Tiene otros anticuerpos en su sangre que tampoco van a reaccionar porque no son específicos. Os decía que los anticuerpos es el misil más específico que tenemos en nuestro organismo. Bien, ya tenemos dos individuos, uno que no tiene y otro que sí, y se han pegado. Pero, ¿cómo veo yo esto? Esto es una cosa microscópica. ¿Cómo pongo yo ahora esto en evidencia? ¿Cómo veo que hay reacción? Bueno, pues se utilizan unos anticuerpos, anti-anticuerpos, combinados con una enzima, que es una sustancia que acelera las reacciones. Las enzimas, ya sabéis, son catalizadores de las reacciones. Entonces, esta estructura, de nuevo, como veis, es un anticuerpo, Detecta, pero lo que detecta ahora son anticuerpos humanos. Así que lo echamos y si hay anticuerpos, como veis, se quedará unido y si lo echáramos en el pocillo donde no hay anticuerpos, no se quedaría unido porque solo une anticuerpos humanos, no une nada más. Así que aquí no se queda unido solamente lo tendríamos unido, por lo tanto, en el individuo que ha resultado positivo. Bien, y ahora, ¿cómo ponemos de manifiesto esta diferencia? Pues porque estas sustancias que van asociadas a este segundo anticuerpo producen un color, en reacción con un líquido, producen un color, entonces, al añadir este líquido, veríamos en el individuo negativo que se queda completamente transparente, y en cambio, en el individuo positivo vais viendo cómo se está produciendo una coloración y se pone de un tono amarillo. Esto es por acción de estas sustancias que por eso las hemos puesto de amarillo y que producen esta reacción en el resultado positivo. Así que el resultado finalmente es el color, color amarillo, la muestra es positiva, tiene anticuerpos, anti SARS-CoV-2 y transparente, no hay anticuerpos, anti SARS-CoV-2, resultado negativo. Thank you.